hola gente de youtube estamos en un nuevo video para el canal y este video se tratará de una review de dos texture packs que para mí me parecen los mejores texture packs para jugar bedwars en 2021 no se olviden de seguirme en twitch comentar darle like y todo lo que ustedes ya saben activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. y sin nada más que decir vamos con las dos partidas y con los dos texture packs bueno gente, este es el primer Pack Y pues la verdad es que a mí Sinceramente me gusta bastante, o sea La espadita se ve bastante facherita Y todo lo demás está muy bonito o sea, Los bloques me gustan bastante Y nos está viniendo el rojo No sé por qué nos está viniendo el rojo Uy, nos caímos los dos Me rompe, me rompe Dime que lo mato, bien no Que venga, que venga. No, compañero. Eso no funciona conmigo. Y se, encima se cayó. Pero no pasa nada porque vamos a romperle cama. Creo que se va a comprar.. No. ¡Uh! ¿Qué fue eso? What the fuck What the fuck ¿Por qué tengo bloques rojos? Bueno, no pasa nada Voy a ocupar los bloques rojos Nomás para Porque Para tener un poco más de bloques Y vamos a hacer un fast bridge Para ir a La Isla del gris me Uy, me reventé las piernas Uh complicado, bueno, en realidad no estuvo ni complicado el tipo se lo remate no sé si se dan cuenta, pero el sonido de cuando rompes un bloque con este detector pack, eh, suena muy fallerito bueno, en realidad es cuando rompes una cama pero ahora no rompí la cama, o sea, no he roto una cama, así que pónganse, o sea estén atentos cuando rompo una cama, porque ahí se va a escuchar el sonidito bueno, el blanquito es bastante. está bastante preocupado de su cama. ¡No! Man, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto lag en Hypixel? Amigo, hay. Hay mucho lag en Hypixel y no hay broma. O sea. Hay demasiado lag. Pero bueno, no importa, vamos a ir a poder ver de que... He estado todo el rato dando la vuelta para nada porque... Todavía no vio ninguna isla que tenga cama Pero bueno, eh, no pasa nada, eh, vamos a venir acá por este puentecito que se ha hecho blanco Que he hecho blanco parece que se desconectó, por eso ya no, ya no está su... O sea, ya no, ya no... Eh, se rompió su cama, ¿no?, porque se desconectó O no sé la verdad, pero... Ok, acá hay... está el... ¡Uy! ¡No! Me caí. ¡No! ¿Pero qué fue eso? ¿Ven? ¿Lo escucharon? Bueno, ahí... ¡Ah! No huyas no, no, no, no, no, no, no sé por qué está yendo tan laja y pixel No sé si es por mi pink O no sé Pero la verdad es que está yendo bastante laja Pero bueno, vamos a hacer un TNT Jump Por favor Que está en mi base En realidad No sé si estará en mi base O no Parece que no Ahí está Ahí está Está en mi base Está en mi base Ok Ok Probablemente me quiera Tirar con una bola de fuego No No No Yo ya conozco tus trucos Si sí sé que tienes otra bola de fuego Lo siento, bro, pero te tengo que matar. ¡Adiós! Bueno, y así es como se va en una partida en Hypixel. Bueno, gente, esta es la segunda partida y pues... Este es el segundo texture pack. La verdad es que este tour pack, los bloques me gustan bastante y la espada también me gusta bastante pero bueno, eh, vamos a... lo único malo que no me, que me, que no me gusta de este tour pack que lo van a ver después de matar este tipo bueno, eh, ignoren eso, eh, lo único malo que no me gusta de este, este tour pack que la espada de hierro y la espada de piedra tienen la misma textura o sea, a qué me refiero con textura que la espada de piedra con la espada de hierro tiene el mismo color, por ejemplo la espada de piedra debería ser gris Pero en este, en este texture pack es de color, como pueden ver Es de un color un poquito más eh, blanco Y eso la verdad no me gusta tanto porque se puede llegar a confundir a veces las, esp las espadas de hierro con las de piedra Pero bueno, eso es tan solo un dato nomás que yo saqué Pero no es tan grave Bueno, acá está este pibito que lo vamos a ir a matar Porque no sé por qué está huyendo Si literalmente yo... Bueno, en realidad tenemos la misma vida Pero... Vamos a ver... Si lo mató, bien ¡Uh! Este tipo tiene muchas cosas Vamos a aprovechar y vamos a agarrar otra esmeralda Para eh, comprarnos... Eh, obsidiana ¿Qué? ¡No, no! Bueno, ya ignoren eso Ahí está el, el agua con el... Eh, Rosa, están peleando ahí. Ok. Bien, el agua. Eh, por lo menos me quitaste un equipo de encima. <risa> ok, vamos a ir a por el rosita. O sea, bueno, a por el agua. Que venga, que venga. ¡Uh, lo remate! Pero bueno, eh, no pasa nada. Vamos a. ¡Uy, ahí hay un tipo! Bueno, es eh, el mismo Aqua, de hecho no sé por qué dice tipo. Pero no pasa nada que venga. ¡Eh! Te la recreíste. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿What the fuck? Bueno, también les quería agradecer por todo el apoyo que hemos estado teniendo últimamente en el canal y también por todo el tipo de apoyo con las visitas por ejemplo porque últimamente si yo subo un vídeo eh, ustedes o sea como que tiene más views de entrada por ejemplo yo subo un vídeo y el vídeo empieza a ser no viral pero empieza a tener un poquito más de views que mis vídeos antiguos porque no sé si si ustedes son antiguos del canal recordarán que mis vídeos antiguos tenía muy pocas visitas de entrada o sea cuando yo subo un vídeo a la una hora tenía como dos, cinco visitas. Y ahora como a la hora o las dos horas ya tiene como 20 o 10. Y eso la verdad no será mucha diferencia. Pero eh, la verdad es que me pone bastante feliz. Porque cada vez estamos creciendo más y más con el canal. Y todo eso. Y me pone bastante feliz. Así que. bueno y así, eh, bueno y eso o sea la verdad es que me, me pone bastante feliz eso y pues bueno sigamos con la partida porque la verdad es que el tipo más o sea he, he estado todo el rato peleando con el tipo y nunca le he, he podido ir a la base porque el tipo ha estado todo el rato eh, o sea no sé si tiene generador muy rápido o algo así que literalmente no en el inventario en el inventario no Mal, sinceramente la partida ya ha estado muy larga y... O sea, he estado grabando como ya 10 o 15 minutos esta partida. O sea, solo una partida 15 10 minutos porque, o sea... O sea, me, o me caigo o me quedo sin bloques o ya no puedo hacer nada porque me quedo sin bloques, obviamente. Y también porque el tipo me está todo el rato viniendo y no me deja ni moverme. Ok, el tipo debería estar en su base, no, está en mi, en mi base Bueno, ya Le voy a romper la cama o voy a empezar a farmear como loco Creo que va, va a voidear, No estoy seguro Pero por favor, que no voidee. Uy, ahora me acabo de dar cuenta Que el palo de esta cuestión Es como un tipo de palo real O sea, es un palo así que Que tiene puntas y todo eso Bueno, no sé si lo notarán Pero es como un palo bastante raro O sea, what the fuck Ok, el tipo hoy dio, sí, el tipo hoy dio. Le di roto la cama de una, pero no lo hice. Amigo, vas a seguir subiendo. Andate. GG. Uh, me puso LL, pero mal, porque son tóxicos. La gente es re tóxica. Bueno, ya. Um, GG. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. No olviden de seguirme y todo eso. Y si les ha gustado los Tattoo Packs, no olviden de descargárselos. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos. Adiós.